garantizar la seguridad de este rehén. adicionales en camino de te ¡Sáquela de ahí! ¡Hostiles en camino! ¡Ahí va esa! ¡Aniquilos! Hostiles. Alerta. Hostiles adicionales llegando. Buen trabajo. Tenemos más rehenes en el estudio 3. Advertencia. Hostiles adicionales en camino detectados. Viene abajo. Hola, no, idiota! Puerta madre. ¿Sabes cómo usar sabe eso? Sí, trabajé con la artillería de las reservas. Ahora mueve tu culo hacia atrás y cubre tus ojos, porque esto va a sonar fuerte como la mierda. Tenemos que acabar esto antes gente saca a nuestra gente de ahí. ¡Aquí voy! Bien hecho. Tratando de confirmar si tenemos a todos los que sobrevivieron. Puta madre. Agente, los Rikers tienen más rehenes. Los tienen en el estudio de ese programa vaquero. El Foro 4, parece que aún no terminas. Ten cuidado. Inteligencia dice que tienen ametralladoras. Sí, agente. Es una trampa y lo sabemos. Pero tienen a nuestros muchachos.